nuestra atención. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Antes de empezar con Helios, me gustaría también dar las gracias a los organizadores de Open Expo Virtual Experience por esta oportunidad de explicar aquí nuestro proyecto. Como decías, Paco, lo suyo habría sido pues vernos presencialmente y tener el, el evento como otros años, pero bueno, no ha podido ser por las circunstancias. Así que estamos aquí reinventándonos, utilizando la misma palabra que, que decías? Eh, como decías, trabajo para datos, research and innovation, pero esta tarde, en esta sesión, estoy representando al, al proyecto Helios y dentro de este proyecto Helios soy el responsable del paquete de trabajo de integración. Aquí tenemos la agenda que os proponemos para esta sesión. Primero unas cuantas nociones generales del, del proyecto, como la composición del consorcio o cuáles son nuestros objetivos. Después vamos a ver los casos de uso y cómo estos casos de uso se transforman en aplicaciones de validación con una metodología que se llama Design Fiction. Y después veremos unos detalles quizás un poco más técnicos sobre la plataforma que estamos desarrollando en el proyecto y la versión beta que vamos a liberar en muy poquitas semanas. Así que empezamos dándoos la bienvenida a Helios. Helios es un proyecto europeo, un proyecto del Programa Horizonte 2020, financiado por la Comisión Europea. Tenemos una financiación de un poquito menos de 5 millones de euros y la duración del proyecto es desde enero de 2019 hasta diciembre de 2021. Así que eso significa que estamos ahora justo en el ecuador del proyecto. Estamos en el, en el mes 18, terminando el mes 18 justo en el ecuador y esto se corresponde con el hito que mencionaba, que es la liberación de la, de la versión beta. Muy a propósito también del, del anuncio que queríamos hacer precisamente en, en este evento. El nombre del proyecto es Helios, a Content World Distributed Social Networking Framework, y somos 15 socios distribuidos en, en 8 países. El coordinador del proyecto es VTT, lo vemos aquí, VTT es el, el centro de investigación finlandés, y en el sentido contrario a las agujas del reloj, pues vemos el resto de, de socios. Vemos la Universidad de Helsinki, el Trinity College de Dublín, Grassroots, que es una pyme localizada en, en Colonia, en Alemania, Swiss Text, que es la empresa tecnológica de la radiotelevisión pública suiza, la Universitat Autónoma de Barcelona, también en Barcelona Ascola Massana y Worldline. Entre los socios españoles también estamos Atos y la Universidad Politécnica de Valencia. Después tenemos Links que es una fundación localizada en el norte de Italia, la Universidad de Pisa, en la ciudad italiana de Pisa. CERZ. CERZ es eh, un centro de investigación localizado en, en Tesalónica, en el norte de Grecia. Tenemos a la Universidad de Passau, en la ciudad alemana de Passau, y finalmente Nagun, que es una, una PyME que se encuentra en, en Estocolmo, en Suecia. Pues hablemos de, de redes sociales. Eh, las redes sociales forman parte de nuestra vida. El consumo de las redes sociales no hace más que, que aumentar. O podríamos hablar de social media o aplicaciones de social media, también aplicaciones de mensajería instantánea. Eh, se estima que en el año pasado, que el año pasado en 2019, eh, estas redes o estos social media fueron utilizados por 3.500 millones de usuarios en todo el mundo. Esto supone un 45% de la población mundial y este, esta cantidad no hace más que aumentar. Y además no es igual en todas las generaciones. Si nos fijamos, por ejemplo, en los, en los millennials, esa cantidad de usuarios supera el, el, el 90% o en la generación X alcanza el 77,5% o en los baby boomers es más del 48%. Y también eh, en situaciones como la que hemos vivido en, las, en los últimos meses del confinamiento, también vemos... Cómo la utilización de estas redes ha aumentado, la utilización de las aplicaciones también de mensajería y cómo se han convertido también en un instrumento de estar en contacto y de, de compartir información. Las redes sociales o social media forman parte de nuestra vida, pero son aplicaciones centralizadas y eso causa algunos problemas como la falta de privacidad o la cesión de los datos y de los derechos de los usuarios a grandes corporaciones que explotan estas conocidas redes sociales tradicionales y que además comercian con nuestros contenidos también las redes sociales suelen estar compartimentadas de forma que están pensadas por un propósito específico. Por ejemplo, es el caso de LinkedIn para interacciones profesionales, pero no para otro tipo de interacciones. Además, estas redes sociales no te dan mecanismos de evaluación de la confianza, de forma que se, que se convierten con frecuencia en un modo de expansión de, de fake news. Y a pesar de que los usuarios estamos cediendo nuestros datos o nuestros contenidos, no hay un sistema de recompensa, o de rewarding por estos, por estos contenidos. Así que podríamos resumir los problemas diciendo que los usuarios pierden el control y la propiedad de sus datos y sus contenidos, y que esos datos o el acceso de, de esos usuarios a las redes sociales se utilizan con frecuencia con fines sospechosos, como ejemplos que hemos visto en los últimos años de sospechas de manipulación de elecciones o de manipulación de, de referéndums. Y, además, estas empresas no suelen ser empresas europeas, de forma que estos servidores que centralizan la información suelen ser empresas estadounidenses y, en cierta medida, escapan así a la, a la regulación europea. Así que hace unos pocos años la Comisión Europea quiso impulsar el desarrollo de un nuevo modelo de redes sociales descentralizadas y con APIs abiertas que permitiesen nuevas formas de compartir contenidos y también nuevos modelos de negocio. Y ahí es donde llega nuestro proyecto, que respondía a esta prioridad expresada en el, en el programa en el programa Marco Horizonte 2020, como decía. Helios es una plataforma de código abierto para crear aplicaciones de redes sociales descentralizadas en, en Android, de forma que el, que el contenido queda preservado en el teléfono del propio usuario y no se almacena en servidores externos, o si el contenido sale del teléfono es porque el usuario da su, su consentimiento y está a, controlando con quién comparte ese contenido y durante cuánto tiempo. Hay una palabra clave en el proyecto que es el, el contexto y es eh, la forma de eh, conseguir que las redes sociales se adapten a, eh, a la naturaleza dinámica de las relaciones humanas. Eh, a lo largo de, de un día estamos en, en distintos ámbitos, nos relacionamos con distintas personas, puede ser en la oficina, después puede ser en el gimnasio, puede ser una reunión de la comunidad de vecinos, eh, van, van cambiando nuestros interlocutores o las personas con las que estamos en contacto y esta naturaleza dinámica le intenta eh, imitar Helios considerando tres dimensiones, que es el espacio, el tiempo y la situación, y eso es lo que llamamos contexto. Contexto es una palabra clave que va a salir más veces en esta presentación. También en el proyecto estamos considerando Internet de las Cosas el IoT, es algo que también decía la Comisión Europea cuando eh, publicó este topic y hay otra palabra que es la de confianza en el, eh, en el proyecto. Estamos viendo cómo se puede evaluar la confianza entre los usuarios o la confianza que merece un usuario y cómo este valor puede ser una pieza, una pieza clave en la red social. También estamos incorporando esos mecanismos de recompensa o rewarding con tokens que permiten eh, premiar a los usuarios que contribuyan con contenidos y que después puedan ser utilizados en otros servicios de la plataforma. Y finalmente, en el, en el proyecto estamos viendo cómo integrar contenidos de realidad virtual, realidad aumentada y 3D. Aquí tenemos un resumen de cinco pilares o cinco objetivos básicos del proyecto. Por una parte, crear una plataforma de código abierto, y esto es algo que viene... Eh, muy relacionado con, con este evento, con una, oh, eh, Open Expo Virtual Experience en los que estamos participando en cuanto a, a promoción de soluciones eh, abiertas que permitan a los desarrolladores crear sus propias aplicaciones sobre las capacidades que proporciona la, la plataforma. También eh, aspiramos a que mediante esta plataforma poder emular ese carácter dinámico de las eh, relaciones humanas o de las relaciones sociales a lo largo del día con este concepto que mencionaba de, de contexto. Y eh, que eh, este diseño de la plataforma con sus módulos permita a eh, desarrolladores externos montar sus aplicaciones. Para esto estamos desarrollando una arquitectura amigable con un, con un núcleo y con un diseño modular que permita esa creación de aplicaciones sobre, sobre los módulos del proyecto. Y el, el quinto objetivo que, que vemos aquí es eh, incluir dentro del proyecto aplicaciones de, de validación que permitan, eh, que permitan la creación de esas, eh, que, que permitan validar esos módulos o esas funcionalidades que estamos, eh, que estamos desarrollando en el proyecto. Y también queremos dar facilidades para la creación de, creación de contenidos. Es algo también muy común en todas las redes sociales actuales o en el social media. Es Un paradigma en el que los usuarios no solo son consumidores de contenidos, sino que también se convierten en, en productores. ¿no? En ocasiones se habla de, de prosumers. Aquí podemos ver esa arquitectura del proyecto. Vemos eh, dos niveles en la parte inferior que son de módulos y de componentes del, del, del proyecto que dan determinadas funcionalidades como comunicaciones o funcionalidades de media. Aunque aquí lo estemos considerando dos niveles distintos, podemos pensar que es ese núcleo robusto de funcionalidades que están disponibles para que desarrolladores creen sus aplicaciones en este nivel, en el nivel de las aplicaciones o Helios Apps. Voy a, voy a utilizar esta nomenclatura de Helios Apps a lo, largo de, a lo largo de la presentación. Así que Helios no es una red social sino que es una plataforma de componentes que van a correr en los teléfonos móviles y que permiten que desarrolladores creen redes sociales descentralizadas. Aquí tenemos el calendario del proyecto. Como os decía, estamos aquí eh, un poquito antes de, de julio de 2020, ahora a finales de junio, principios de julio. Vamos a hacer el el lanzamiento de la beta release, de la versión beta de los componentes, estamos justo en el Ecuador, el proyecto se inició en enero de 2019 y vamos a tener una página web con, la, con todos los componentes y los, los módulos que están desarrollando los socios del proyecto y también como no podía ser de otra forma con la documentación de las APIs para permitir el uso de estos componentes. Más adelante, en, en el desarrollo del proyecto, en, en mayo fin, finales de abril, principios de mayo de 2021, tendremos ya la Release Candidate, donde estarán implementados todos los componentes y módulos y habrán sido probados y validados. Y luego ya hacia el final del proyecto, hacia noviembre o diciembre de 2021, pues nuestra aspiración es que haya aplicaciones Helios Apps en explotación y que esto redunde en la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Los resultados del proyecto en forma de los entregables públicos los podéis encontrar, si estáis interesados o interesadas, en esta, en esta URL dentro de la página web del proyecto. Ya ahora os voy a hablar de, de casos de uso y de las aplicaciones de validación en las que se eh, traducen esos eh, casos de uso. Y para establecer estos casos de uso lo que hemos utilizado es una metodología que se llama Design Fiction, que es construir historias o construir narrativas ficticias que permitan detectar eh, bien requisitos o bien eh, detectar capacidades que son eh, que cabría esperar en una plataforma como Helios de cara a la construcción de esas aplicaciones de eh, red social. No significa tampoco que eh, todos estos elementos ficticios se tengan que eh, implementar en el proyecto pero sí sirven de inspiración sobre las, las funcionalidades que va a soportar la plataforma y que después estarán disponibles para ese desarrollo de, de aplicaciones. Eh, tenemos tres aplicaciones, como veremos después, que es Helios Talk, Helios Culture y Helios News, correspondientes a los tres casos de, los tres casos de uso. El primer caso de uso que os voy a contar es el de Conectando a Gente. Aquí tenemos a Sasha, que es un estudiante de 20 años, que se encuentra en eh, Terasmus, en Barcelona. Va a estudiar diseño en la escuela Massana. Es un poco tímida, le gustaría conocer eh, a más gente, no ha conocido mucha gente desde que llegó a Barcelona y sus intereses son el cine y series de televisión. Aquí tenemos una foto de la Escuela Masana, que también es uno de los socios del, del proyecto, está al lado de la boquería. De hecho, justo a la izquierda de la foto podéis ver el, mercado de, el famoso Mercado de la Boquería de Barcelona. Y cuando Sasha va a la Escuela Masana por primera vez a recoger su carpeta de documentación del curso y, y la documentación, le ofrecen la posibilidad de que se instale la aplicación de la universidad, la Helios App eh, de la escuela, construida sobre la plataforma Helios. O también podría disponer allí de un código QR que le permita el acceso al Play Store para descargarse la aplicación. Sasa se instala la aplicación, introduce a través de, de su teléfono la información de su perfil. Esto se hace de forma segura y transparente y además Sasa conoce la política, la política de privacidad de la aplicación. Gracias a este paradigma que mencionaba antes de IoT, del Internet de las cosas, es posible también que la aplicación aprenda sobre la rutina o conozca la, la localización de, de Sasha a través de la escuela. Pero eso no significa que la información se comparta, porque como decíamos, un, una cuestión básica en todo Helios es que el usuario controla en cualquier momento qué información comparte y con quién. Un día Sasa crea un chat de grupo público para discutir con otras personas el último episodio de Juego de Tronos porque ella es eh, muy, muy aficionada y esto le permite eh, ponerse en contacto con otras personas que también están interesadas en cine o en esta serie. Y es así como la aplicación de Helios o la aplicación basada en Helios pone en contacto a Sasa con Jan, que tiene la misma edad, está en la misma escuela donde va a estudiar cine y empiezan a conversar a través, de la, a través de la aplicación. Hay otra estudiante en la, en la eh, universidad que es Olivia. Olivia es un poco mayor, tiene 32 años, pero también está en la Escuela Masana. Y eh, a Olivia le gustaría conocer eh, más aficionados al cine de su área para poder eh, hablar con ellos o ocasionalmente para eh, verse físicamente y ir los tres a ir, ir en grupo al cine. Y así es como Sasa en y Jan entran en contacto con, con Olivia, los tres deciden reunirse en, en el parque, en eh, un, un parque cerca del cine y pasan un buen rato charlando sobre Juegos de Tronos y sobre otros productos culturales en los que están interesados. Y después de este encuentro hacen público eh, su chat, de forma que eh, la pequeña comunidad que están que están creando va enriqueciéndose y eh, pueden irse relacionando con más y más personas utilizando eh, este eh, concepto de contexto que, que explicaba antes. Es decir, poner en contacto a, a personas que están compartiendo la misma situación o están compartiendo el mismo espacio o, eh, en, o están eh, cerca también en, en, el, en el dominio temporal. La idea, estas ideas de Connecting People se transforman en la aplicación eh, HelioStock que ofrece la oportunidad de interaccionar o de conocer a nuevas personas e y intercambiar conocimientos. Eh, hay, habría colectivos que podrían emplear esta, esta aplicación como estudiantes universitarios, como acabamos de ver, o comunidad universitaria, o personas que saquen a pasear al, al perro, o personas solteras, o personas que trabajen en una misma empresa y una vez que el... Eh, que el, el software eh, corriendo en la, en la aplicación, con esta eh, aplicación, con eh, esta funcionalidad de contexto, este concepto de contexto que decía antes, eh, identifica que unas personas podrían estar interesadas en, en, en estar en contacto, es cuando les ofrece esta posibilidad de, de conectar. En cuanto a las características de la plataforma que soportarían estas funcionalidades, pues tenemos esa evaluación del contexto o ese minado del grafo social, que es la forma en el, en el proyecto en la que se están eh, almacenando la información sobre los usuarios dentro del propio teléfono que están relacionados con ese propio usuario. También el modelado de la confianza. La confianza o trust es otro de los conceptos clave que tenemos en el, en el proyecto. Aquí también tendríamos la integración de la respuesta emocional del usuario y como en las otras aplicaciones es muy importante la seguridad y la privacidad. En... Esta es nuestra segunda Design Fiction, es un caso de uso al que hemos llamado, llamado Cultura Hub y aquí tenemos a Anthony y Nate que son una pareja de novios, se conocieron en la Universidad, en la Escuela de Arte y viven juntos, comparten muchos intereses culturales y están siempre dispuestos a, a disfrutar de eventos artísticos. Una buena velada para ellos sería eh, disfrutar de una exposición, eh, comentar la exposición y aunque en principio tienen unos criterios artísticos y culturales bastante coincidentes, también les gusta conocer a otras personas e intercambiar sus puntos de vista con, con otras personas. La, una aplicación dentro de, dentro de este caso de uso, una aplicación basada en Helios, les permitiría eh, obtener información sobre eventos o, eh, por ejemplo, conocer la eh, próxima inauguración de un una exposición o de una galería. Eh, de esta forma Helios funcionaría, o una aplicación basada en Helios, funcionaría como una red social que vincula a las personas en función de la asistencia a eventos culturales. Y de este modo, eh, las bibliotecas o los museos se convierten en, en lugares para llevar a cabo ese, ese matchmaking o esa recomendación de usuarios afines que comentaba antes. Anthony descubriría esta nueva galería eh, galería de arte, iría con su aplicación y la, la aplicación detectaría que está en la galería de arte y le podría ofrecer, por ejemplo, contenidos adicionales como una audioguía sobre las piezas que se exponen o experiencias de realidad aumentada basadas en, en, en las obras de arte. Y también podría haber aquí nuevos modelos de negocio, por ejemplo, ofrecer un contenido premium elaborado por expertos y que sea de pago de forma que Anthony y Nate estuviesen dispuestos a, a pagar por ese contenido adicional. Y aquí tenemos a Liana, que es eh, otra persona que ha visitado la exposición. Comparte, ha compartido ese espacio físico eh, con Anthony y Nate, aunque no sea en el, en el mismo momento. Y, y también comparte los mismos intereses o los mismos los mismos gustos, de forma que la, la aplicación decide poner en contacto a y Liana que empiezan a intercambiar contenidos o vídeos y eh, además la aplicación detecta que esa interacción que están llevando a cabo es eh, positiva y se basa en, en la confianza, de forma que aumenta el marcador de confianza que, tienen, eh, que tiene esa relación. Así que una red social eh, basada en, en Helios eh, con estos fines vincularía a personas eh, que visiten estos espacios culturales de forma que bibliotecas y museos se convertirían en escenarios para hacer esa recomendación eh, de, los, de los usuarios y esto permitiría unas experiencias de unas experiencias culturales más enriquecedoras. Por una parte, poniendo en contacto a, usu a usuarios afines que podrían intercambiar opiniones o conocimientos y también ofreciendo a través de teléfono móvil contenidos adicionales o enriquecidos de la exposición como experiencias inmersivas mediante realidad virtual. En cuanto a las características de la plataforma que estamos desarrollando que permitirían ¿Soportar una aplicación de este tipo? Pues tenemos esta integración de contenidos de realidad aumentada realidad virtual, tenemos la localización en interiores mediante esas radiobalizas dentro del paradigma de Internet de las cosas, la transmisión de vídeo y de contenidos multimedia, ese modelado de la confianza, la integración de la respuesta emocional del usuario, esa evaluación del contexto, que es lo que permite identificar si es eh, conveniente ofrecer a las personas que eh, entren en contacto o no, y como en las otras aplicaciones, la importancia de la seguridad y la privacidad. Y llegamos a la tercera y última historia para ilustrar las capacidades que estamos buscando con, con la plataforma Helios, que es la de Citizen Journalism o Periodismo Ciudadano. Aquí tenemos a nuestros tres protagonistas, que son Eric, Beth y Carolina, Eric tiene 22 años, es estudiante de Comunicación Audiovisual y utiliza la, la aplicación basada en Helios para transmitir eh, contenido de eventos en los que participa. Por ejemplo, es un aficionado a la Maratón de Madrid. Tenemos a Beth de 37 años, es una periodista profesional y utiliza la aplicación para adquirir contenido eh, tomar fotos, vídeos y compartirlos con su, con su equipo, pero desde la perspectiva profesional. Y también tenemos a Carolina, que es, es de Madrid, es abogada, pero por las circunstancias está viviendo en Londres. Aunque es una gran aficionada a la Maratón de Madrid, pues este año no puede participar porque por motivos laborales está, eh, está viviendo en Londres. Aquí tenemos una foto del, del Paseo de la Castellana y están corriendo la, la Maratón de Madrid y estos usuarios pues hacen distintos usos. Eric está transmitiendo eh, en directo desde la Maratón, está eh, corriendo, activa la cámara de su teléfono y está compartiendo el contenido y puede elegir si lo comparte con usuarios eh, particulares o si lo comparte en modo abierto con, con todo el mundo que tenga la, eh, la aplicación. Beth está tomando fotos y está grabando vídeos desde, eh, desde la zona de prensa y Carolina, que está en su casa, recibe una notificación que le informa de esta retransmisión de la Maratón de forma que, a través de su teléfono, puede eh, verla, aunque no esté en Madrid, mientras que está desayunando Eric ve que hay un cantante famoso corriendo a su lado, cerca de él, entonces eh, se acerca eh, corre muy cerca y en las imágenes se puede ver, las imágenes que está compartiendo en directo se puede ver este cantante y cuando termina la, la maratón le pregunta si le puede hacer una entrevista y accede y le hace unas preguntas si le graba con su dispositivo y con la aplicación. Eh, mientras Beth ha grabado unos vídeos y unas fotos y las está compartiendo con su equipo a través de la aplicación para que lo puedan editar para su publicación en medios profesionales. Y cuando Eric llega a su casa, edita la entrevista, eh, la pone disponible a través de la aplicación en la oportunidad de pago por visión y hay una, eh, un gran medio de comunicación que le llama la atención y le compra la entrevista para difundirlo pues, a, través de, a través de sus canales. De forma que... Eh, de esta manera, Eric ha conseguido utilizar la aplicación para obtener la aplicación y los contenidos que la ha generado, eh, ha conseguido obtener un, un retorno económico. Así que, resumidamente, eh, una aplicación, por ejemplo, Helios News, basada en este caso de uso que acabo de describir, permitiría a usuarios, tanto usuarios profesionales como ciudadanos, eh, contribuir a la cobertura de eventos y participar en la transmisión de eventos y en la creación y co-creación de, de contenidos. Además, eh, los usuarios podrían puntuar la confianza que eh, les merece eh, cierto eh, creador de contenidos de forma que eh, sería posible eh, detectar a aquellos que se, que se dedican a introducir noticias falsas en lugar de cont los contenidos reales o contenidos multimedia creados en, en esos escenarios reales. Eh, y también sería posible tener esos contenidos premium y esos modelos adicionales de monetización. Y aquí también interviene ese mecanismo de recompensas o rewarding basado en tokens, que decíamos antes, que permitiría que bien usuarios aficionados o bien usuarios profesionales tuviesen un retorno eh, en en, a partir de los contenidos que están proporcionando y que luego puedan canjear por otros servicios de la red social. En cuanto a las características, de la plataforma Helios que se estarían utilizando aquí o las funcionalidades que se estarían utilizando aquí, pues tenemos las capacidades de transmisión de, de vídeo y de información multimedia, o este modelo de recompensas o rewarding, la posibilidad de, de monetizar con contenido preview, esa e, e, evaluación del contexto, que es lo que, lo que permite el matchmink, como decíamos antes, y también la creación y co-creación de contenidos. Esto en cuanto a estas historias eh, creo que amenas relacionadas con con las Design Fiction que estamos utilizando como metodología en el proyecto. Y ahora ya para terminar vamos a ver información un poco más técnica de, de la plataforma, quizás más orientada a desarrolladores que quieran utilizar estos módulos del, estos módulos del proyecto. Tenemos eh, aquí los, los niveles que veíamos antes. Eh, y tenemos módulos que eh, posibilitan la comunicación entre los usuarios, la seguridad y la privacidad, el profiling o perfilado de usuarios. Tenemos aquí la contextual Ego Network, que es el grafo que permite recoger la información de los usuarios que están en contacto eh, con el propio usuario, lo que en el proyecto llamamos Ego. Tenemos el, el context manager, el, el trust manager que es el que evalúa eh, la confianza, tenemos el Personal Data Storage Manager que trabaja como un, eh, una capa de abstracción para poder acceder a distintos tipos de almacenamiento, por ejemplo el almacenamiento eh, dentro del móvil o el almacenamiento que en, en la nube que podría utilizar un usuario profesional para subir los contenidos que cree. Eh, tenemos el módulo que evalúa la respuesta emocional de los usuarios o el, el Graph Mining Module, que es el que eh, hace el minado del grafo social para ver las personas que, con las que te puede poner en contacto. Tenemos las funcionalidades de media que estamos desarrollando en Atos, por ejemplo, la eh, videoconferencia o streaming adaptativo, o un video player soportado por las capacidades de reproducción de contenidos de Android, o tenemos módulos que permitiesen el pago para esos contenidos premium, o el Rewarding Module, también estaría en, en este nivel y sobre estos módulos que son los que estamos nosotros eh, desarrollando y proporcionando se crearían esas aplicaciones como las tres aplicaciones que acabo de mencionar. Lo que estamos haciendo es que estos módulos los estamos compilando para que sean bibliotecas AR o YAR, de forma que ofrezcan esas capacidades al nivel de, eh, los, al nivel de las eh, Helios Apps. Y aquí tenemos dos formas distintas de funcionamiento. Pueden ser APIs formadas por métodos o, o funciones o puede ser también eh, mediante el mecanismo de Intents, que es un, un mecanismo que prevé Android para eh, poner en contacto aplicaciones o partes de aplicaciones. Lo que hemos visto es que cuando una funcionalidad, por ejemplo la videollamada o el video player, requiere una interfaz gráfica, lo que en Android se llama Activity, el intent es un mecanismo perfecto para habilitar esa comunicación y estos, este conjunto de, de módulos que estamos a punto de liberar una primera versión, lo que hacen es estar listos para empezar a crear aplicaciones de Helios. Así que las personas que nos estén escuchando, de la comunidad de, de desarrollo, si están interesados, les invito a que permanezcan atentos a nuestra página web y a nuestras redes sociales, porque como decía, en muy poquitos días... Eh, estos módulos estarán listos con la correspondiente documentación para empezar a desarrollar sobre ellos. Y ya para terminar, y me estoy pasando un poco del tiempo, eh, y dada la temática de, del evento, la, la, la innovación abierta, el, el, el código abierto, pues quería resumir la relación de nuestro proyecto de Helios con el código abierto. En primer lugar, ¿por qué estamos creando una plataforma de código abierto? Pues podemos decir al menos estos cuatro motivos. Por una parte, para eh, estimular su uso por parte de la comunidad de desarrolladores y desarrolladoras. De esta forma, eh, la financiación que estamos recibiendo de la Comisión Europea puede revertir en toda la ciudadanía. Y además creemos que esta es una forma eh, de lograr que la, la plataforma sea más segura y más fiable, dado que el, el código está abierto y cualquier persona lo puede, lo puede ver, digamos que es más auditable de cara a poder comprobar que en efecto es, es seguro y se preserva la privacidad de acuerdo con, las, con los objetivos básicos que tenemos en el proyecto, tanto en los módulos como si contemplamos eh, la plataforma de una manera integrada. Y también es la forma de asegurarnos que pueda haber mejoras en las implementaciones. Bien que pueda haber desarrolladores que creen nuevos módulos o bien que mejoren las implementaciones de los módulos actuales. Y no solo estamos creando esta plataforma de código abierto, sino que también en el desarrollo estamos utilizando herramientas de software libre de código abierto. Por ejemplo, lo estamos destinando a, a teléfonos Android, un sistema operativo open source. Um, y además el, el que está más extendido con diferencia, así nos aseguramos de llegar a más otros, eh, usuarios potenciales. Estamos utilizando Git como herramienta para los repositorios y para eh, el, el control de versiones y el desarrollo colaborativo de software y estamos trabajando con Jenkins como herramienta de integración continua y para la generación automática de las bibliotecas AR o los jar que mencionaba al principio. Y esta es mi presentación. Como os decía, si estáis interesados en, en la próxima release y en poder utilizar eh, la plataforma o si queréis más información del proyecto, os invito a visitar nuestra página web. Aquí tenéis también eh, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y estamos en Facebook. Si, y si tenéis cualquier consulta, estaremos encantados de eh, responderos a través de esta dirección de correo electrónico que veis aquí también. Y esto es todo por mi parte, Paco. Si tenemos preguntas, estoy 100% Pues disponible. los que Espero estamos que encantados sencillos. somos nosotros. ...entendido tanto sobre esta plataforma, Helios, si la castellanizamos, ¿no? Helios, <ríe> si, si la pronunciamos uh -huh. eh, más eh, en, en, en términos sajones. Eh, vamos a quedarnos con Helios, casi claro. como que nos queda como más familiar, ¿no? <ríe> y... Sí, nosotros Exacto. normalmente la llamamos Helios, pero claro, en las reuniones con los socios, pues dicen, ellos dicen Lógico, lógico. Bueno, pues, eh, pues, pues nos quedamos con Helios ahora que estamos hablando en, en, en castellano y que, que, bueno, que a buen seguro va a ser eh, una de las cosas, no te voy a decir este fin de semana que estoy muy liado, pero que pruebe el próximo, ¿eh? Que, que intente intente, intente curiosear por, por ahí, puesto que, que me ha llamado muchísimo la atención. Igual que ha llamado muchísimo la atención de, de, de aquellos que nos están viendo ahora en directo y sobre todo de los muchos que nos van a ver también, porque claro, las cuestiones de tiempo muchas veces hacen que no estén en directo nuestros uh, participantes, pero que estén... Después, eh, cuando Open Expo suba los, los vídeos a, a su canal de YouTube, donde vamos a poder verlos. Pero ya tenemos dos cuestiones, rápidamente. Antes de que, bueno, repito que las maneras de participar para nuestros eh, contartulios o todos aquellos que estén en esta sala, pues eh, son varias. Una, si quieren participar simple y llanamente con los que están en su mesa, abren el micro, abren la cámara. En la parte de abajo, está en rojo, pues las la ponen en verde verde y pueden interactuar con aquellos que estén dentro de su mesa. Si quieren, interactuar con alguien en especial, pueden irse a otra mesa haciendo doble clic y si quieren dentro de un momentito hasta las en punto también interactuar con Carlos Alberto, preguntarle alguna curiosidad especial, eh, felicitarle simplemente porque la exposición ha sido tremenda, pues eh, también pueden hacerlo en esa mesa Q&A que van a encontrar en la parte alta de sus pantallas en la parte derecha. Se llama Q&A por en inglés y también en este chat donde ya han hecho las siguientes preguntas. Carlos, eh, que te transmito. Dice la primera, de ese, de, es que no leo bien si es Rafangil o Rafangil. Bueno, eh, Rafagil, eh, Rafangil, eh, si el contenido se comparte a través de tu móvil y no está centralizado, ¿cómo soporta la concurrencia de datos tu móvil? Y otra pregunta, son dos en una, ¿qué algoritmos o utilizáis para la personalización? El, a ver, para la primera parte, para que haya concurrencia, lo que hemos planteado es eh, que tengamos un dispositivo adicional que está en la, en la casa del usuario, que puede estar en cloud, que permita el acceso de, de, de distintos usuarios. De forma que, eh, por una parte, es más, más flexible porque eh, no tendrías que estar utilizando eh, los datos del móvil para... Eh, para enviar el string todas las veces o para todos los usuarios que, que, que quieras, pero a la vez, mediante este dispositivo adicional que llamamos Personal Storage, te estarías eh, certiorando de que los contenidos no están alojados en un servidor, sino que eh, seguimos manteniendo esta premisa básica del proyecto eh, de que el usuario controla en todo momento los, los contenidos podría ser un dispositivo que estuviese en la casa del usuario o podría ser un contenido eh, per, perdón podría ser un, un eh, almacenamiento en cloud lo que llamamos en el proyecto personal cloud pero en todo caso el, el usuario estaría conservando en, en todo momento el control sobre la información que está ahí y si me re sí, eh, recuerdas la pregunta utilizáis para la personalización El personalización, bueno, en el proyecto no hay personalización lo que hay es el, el matchmaking, se uh -huh. trata de, de poner en contacto a usuarios y me temo que esa parte no, no te la sabría responder, porque eso lo están haciendo otros socios en el proyecto. Como decíamos, somos 15 socios, estamos haciendo distintas cosas. Eh, nosotros estamos trabajando en Atos en la parte de integración, eh, de integración continua, de Jenkins, poniendo juntos todas las piezas y en la parte de. En, y en, en las partes de las aplicaciones media, por ejemplo haciendo streaming adaptativo o haciendo videoconferencia, entonces esta parte está más relacionada con, con otros socios. Lo que invito a hacer esta persona es que nos contacte por correo electrónico, intentamos recabar la información de los socios que están que están trabajando. Hay que recordar que, en que de todos Making. nuestros participantes, Carlos Alberto Martínez ahí tienen precisamente debajo pues eh, todas las, a, las formas de, de contacto. Él puede recabar la información de los campos en los que no está directamente implicado y no está trabajando y trasladarlo uh -huh. a, a, a nuestra audiencia. Y, por supuesto, también a nuestro patrocinador, My Public Inbox eh, que ha creado una cuenta con el perfil de cada uno de, de nuestros eh, eh, contactos de las personas a que nos presentan sus ponencias y que Elios es una plataforma en constante innovación y que está constantemente. O sea, si, si entramos hoy, probablemente Carlos, eh, dentro de una semana entramos y, y, y vamos a ver cosas nuevas, ¿verdad? Claro, bueno, tenemos eh, esos hitos dentro del proyecto. Eh, la pronta publicación dentro de unos pocos días de la versión beta eh, y. Tenemos otro granito que va a ser la Release Candidate, que será en abril-mayo. Y luego, claro, eso en cuanto a releases públicas, pero internamente estamos utilizando estos, este paradigma del Continuous Development, Continuous Integration, Continuous Delivery para eh, poder eh, depurar constantemente, añadir nuevas funcionalidades, comprobar que los módulos funcionan entre sí y que es un reto también teniendo en cuenta que somos un montón de socios en el proyecto desarrollando cosas, cosas diferentes. Así que, en, en, en efecto, la, el desarrollo evoluciona rápidamente. Me ha parecido súper interesante. Ah, me, me ha parecido una... Una ponencia bueno que, que nos ha abierto muchísimas posibilidades a, a, a muchos, a, a buen seguro. Y también seguramente Antonio que nos hace esta pregunta. Buenas tardes. Estos datos de usuario, eh, ¿quién los controla? ¿La empresa que haga a Helios o Helios, como queramos llamarle, para hacer la aplicación o Helios o las dos? Si es así… Eh, ¿Qué se hacen con esos datos? ¿Se venden? El Helios no los controlaría, lo que hacemos nosotros es proporcionar eh, módulos Y eh, es, eh, son los desarrolladores, por ejemplo, en el caso de uso que veíamos del, El primero de todos de Connecting People Una universidad podría crear una aplicación que estaría basada en eh, basada en los módulos o en la plataforma Helios para crear su aplicación y la distribuiría o daría la opción a sus estudiantes o a la comunidad académica de que se la instale. El, la aplicación, los usuarios tendrían que poner ahí sus datos, los, los datos de entrada están almacenados en el propio teléfono y los usuarios podrían elegir no compartir ninguno de esos datos con otros usuarios o con el desarrollador de la aplicación y puede decidir cuáles son los datos que comparte y en ese caso eh, el desarrollador de esa Helios app pues podría acceder al contenido si lo ha si ha dado el visto bueno el usuario y eh, dentro de las eh, de las políticas de privacidad o de uso de los de los datos que tendría que aceptar el usuario pues eh, podría decidir que qué forma tiene de explotarlos. Pero lo que la premisa básica que tenemos en el en el proyecto es que el usuario conserve el control sobre los, sobre los datos y sobre los materiales que están Muy bien, Carlos eh, Carlos eh, Alberto Martín, Edo muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros eh, compartiendo esta primera experiencia virtual, eh, nos hubiese gustado eh, pues este echarte la mano y felicitarte por eh, esta exposición, eh, pero lo hacemos de manera virtual eh, queriendo conocer más de los hitos eh, que os habéis marcado en, en Helios y queriendo conocer más de esta herramienta que tanto promete y que tanto pues eh, va probablemente, yo creo que sí, a dar satisfacciones a los uh, amantes además de una filosofía de hacer software que, que, es, que es muy importante y que desde Open Expo pues siempre se, se potencia Open Expo Virtual Experience eh, en este 20 de junio, en esta jornada de despedida, ha querido recibir esta plataforma una nueva plataforma de código abierto para crear redes sociales, Helios y todavía nos quedan unos minutos hasta las 18 para que Carlos Alberto, te invito a que hagas doble clic en la mesa Q&A por si alguien quiere acercarse quiere felicitarte, ampliar la información, hacerte cualquier tipo de pregunta, aparte de las dos que ya nos han hecho aquí, y puedan aprovechar estos 10 minutitos mientras otros eh, participantes pues, puedan hacerlo entre ellos a lo mejor, pues comentar y eh, compartir, y ese networking tan, tan necesario que este año no ha podido ser presencial, pero que va, puede ser virtual gracias a, a Open Expo Virtual Experience. Carlos, eh, muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena y seguiremos muy de cerca el proyecto. Muchas gracias, Paco. Un placer. Gracias. Muchas gracias.